Bien, vamos a continuar dándole aspecto o configurando algunos aspectos de la visualización y eh, de, de la terminación de nuestro modelo. Seguimos teniendo de ejemplo el ejercicio 1, el modelo que hemos generado eh, eh, previamente. En este caso vamos a explicar eh, cómo podemos usar la biblioteca de materiales de SketchUp. De la misma forma que SketchUp eh, nos pone a disposición en la versión instalada, tenemos disponible en la versión web, en, a través de esta barra lateral, un, eh, un acceso a la biblioteca de materiales. ¿sí? Se encuentra junto a estos iconos de la barra lateral derecha. Se despliega y podemos ver eh, que tenemos configuración para verlo en tipo miniatura, desde estos puntitos verticales en la parte inferior del panel, podemos cambiar la forma en que visualizamos o que accedemos a la biblioteca de materiales. Eh, la diferencia que tenemos con la versión instalada en la, en la computadora es que en este caso no podemos eh, editar los materiales. Fíjense que sí eh, tenemos la posibilidad de seleccionarlo y estos iconos que están eh, inmediatamente acá al lado de la, mi de la miniatura mostrada eh, eh, eh, en la selección del material, nos va a pedir actualizar. Quiere decir que nos va a pedir que eh, pasemos a otra versión del software para poder editar. ¿sí? No obstante, podemos descargar eh, cualquiera de los materiales que, hemos, que podemos usar o que podemos aplicar de los que ya están eh, disponibles en esta eh, versión de SketchUp Web, sí podemos venir al icono de eh, descarga y nos va a, nos va a abrir un, un una ruta del explorador de Windows y nosotros sí podemos hacer la descarga de ese material. Para aplicarlo simplemente se habilita, una vez que uno selecciona, el mm, bote de pintura de la misma forma que en la versión instalada. ¿Sí? Podemos cambiar con la misma eh, estructura que están agrupados en la versión de SketchUp instalado eh, nos ofrece asfalto y concreto, diferentes tipos de revestimientos eh, terminaciones en color eh, ha in incorporado una paleta de eh, texturas y colores eh, similares a la impresión eh, 3D así es que también es está esa posibilidad ¿qué es lo importante a tener en cuenta en el uso de todos estos patrones, eh, materiales, que una vez que los hemos aplicado y probablemente después de explorar bastante las opciones eh, que nos convencen para nuestro modelo, tenemos que hacer una limpieza del archivo. En este eh, icono que está en la parte inferior, junto a los puntitos de, de visualización de las miniaturas, tenemos un icono de reciclaje. Si mantenemos un segundito el, el cursor encima, vamos a ver que nos aparece un cartel que nos dice purgar los materiales no usados. ¿sí? Al hacer clic, se actualiza y se descargan de la memoria RAM, en este caso que es donde se, estado, donde se está cargando toda la información, eh, mientras la estamos trabajando y mientras estamos eh, navegando SketchUp Web, eh, se limpia de materiales que, si no lo hiciéramos, agregan peso cada vez que guardamos el archivo. ¿sí? Si nosotros no hacemos ese paso de purgar, todas las texturas que hemos ido cargando, que hemos ido probando, se cargan en, eh, se guardan como datos del archivo. De esta manera no trabajamos eh, con eficiencia en cuanto al peso óptimo que podemos aportarle a, a nuestro modelo y, a, y especialmente al archivo que se genera. De manera que más allá de qué materiales usamos o cómo los aplicamos o con qué criterio o, o estético de diseño o de conveniencia, de acuerdo al estilo o, o al destino del diseño, sí es importante hacer siempre esta revisión de purgar los materiales no usados.